Eh, si te llevas a mi chocado vas a estar en serios problemas, te aviso ¿Qué mierda es eso? ¿Eso es bueno o es malo? No creo que sea bueno Ay, la concha de tu madre, una cucaracha ¿Eso es una cucaracha? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué sos? ¿Sos bueno? No, no es bueno, no es bueno Ay, me mordieron Eso no es bueno para nada. Se nota a 5 metros de distancia que no es bueno. Ay, me morí. ¿Sí? Se ha pinchado hasta la muerte. Top 5 mejores muertes del universo.